De no bello, bello toque, toque, toque, toque Tomando loco pa' que Porque esto rebute Toque, toque, toque, toque Yo estoy al mundo papi no te equivoques. Toque, toque, toque, toque Tomando loco pa' que esto repute Toque, toque, toque, toque Yo estoy al mundo papi, no te equivoques ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial. Ya falta muy poquitito para Qatar 2022. Vamos a seguir eh, con el repaso histórico de la participación de la selección argentina, pero interrumpimos y nos metemos en algo muy particular, cuestiones que va a tener el próximo Mundial, como esta canción que España ha elegido como el amuleto de la suerte. España es una de las elecciones candidatas a llevarse la Copa del Mundo y hay mucho entusiasmo en todo su público. La Roja compartirá el Grupo E con Costa Rica, Alemania y Japón. Y el talismán musical que llevará a la selección española será Toque, la canción que lanzó Janelle Terrero. La actriz y bailarina hispano-cubana representó a España en el concurso de Eurovisión y logró el tercer lugar con el tema Slow Mo. En los últimos días y con el impulso de RTV Española, se anunció en una rueda de prensa que Janelle Terrero ...pondría la voz de la canción oficial... ...que acompañará a la selección roja... ...en la Copa del Mundo de Qatar. Toque es un tema de aproximadamente... ...3 minutos de duración... ...que se desarrolla principalmente... ...en un desguace de coches... ...en el que la pasión por el fútbol... ...está latente desde el primer segundo. Entre otras cosas, podemos ver a varias personas jugando al FIFA 23 sobre una tele de grandes dimensiones que rompe con la estética del paisaje de hecho la cantante ya ha animado a miles de seguidores y seguidoras que tienen en TikTok a que se enfrenten a su toque challenge y que compartan sus videos bailando al ritmo de la canción y qué dicen las redes sociales al respecto de toque la canción ha tenido una gran acogida entre el público general por lo que apuntan a que Janel Terrero siga dándole impulso a este tema que invita a bailar a todo el mundo y en especial a los españoles Que tienen su canción para alentar a La Roja en Qatar 2022 Ahí está la música elegida por España para la Copa del Mundo Para la que faltan muy poquitos días Nos reencontramos en cualquier momento con más Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022 Walk the walk on every street. upon a ball I'll be to her the